Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. En nuestro último programa de Marihuana Now pudimos escuchar a un agricultor del Cauca que nos dio una idea de cómo se cultiva en la zona y de los problemas que tienen. Hoy volvemos a Colombia y vamos a estar con un autocultivador que también prefiere permanecer en el anonimato para que nos cuente un poco cómo se desenvuelve. Bueno, hola. Eh mucho gusto, yo soy un jardinero de Colombia, amante pues de, de la planta de marihuana, eh, llevo cultivando más de 20 años eh, esta hermosa planta, eh, realmente lo hago por, por, por amor a ella, por, por el amor que, que, que ella misma me ha, me ha retornado al, al cultivarla pues, en función de respeto hacia ella y saber que, que es una planta natural y que, es, y que la mejor forma de hacerlo es de una forma natural y hay muchos métodos para llegar a un, a un punto donde podemos tener plantas súper hermosas eh, teniendo una conexión completa con ella eh, saliéndonos de la línea de los agroquímicos y, y de todos estos conceptos que lo único que hacen es dañar y erosionar nuestros, nuestros suelos. En este momento estamos en una habitación de plantas madres eh, estas plantas están en un fotoperiodo de, oh, de 18 horas normalmente eh, una temperatura de 23, 24 grados constante eh, celsius, y con una humedad del 50 al 60%. Todo este lugar está automatizado. Pues yo a través del tiempo y de todo el amor con, de la planta, eh, llegué a un punto de, de, de cultivo que se llama renovación de suelos. Eh, renovación de suelos es un concepto donde lo que hacemos es tener nuestros, nuestros suelos vivos. Lo que hacemos es alimentar los suelos con microorganismos, con bacterias y, y lo que hacemos es que ya con un plan de alimentación orgánico, eh, al, al hacer, al mantener nuestros suelos alimentados y al hacer una eh, nutrición orgánica este concepto de renovación de suelos lo que hace es ayudarnos a fijar y, y a distribuir ciertos nutrientes entonces es un fijador y un liberador de nutrientes el hecho de cambiar el concepto de cultivo una de las principales actividades de de lo que yo hago es el, el autocultivo, el, el autocultivo para, para el autoabastecimiento. Prenso las flores, hago extracciones eh, con mis flores orgánicas y las utilizo para autoconsumo. Me parece que esto es uno de los mejores momentos de, de Colombia para el cannabis, pues ya se están, se están abriendo muchas brechas que, que habían con la planta, eh, y me parece que vamos a hacer una gran potencia con ella pues porque mira si nosotros como autocultivadores vamos acá imagínate cómo está la industria y cómo, es, cómo va a avanzar sabiendo que tenemos ya ciertas puertas y ya se vienen nuevas legislaciones hasta para eh, nosotros como adultos y el, y el uso recreativo de la planta entonces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 Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Con esto terminamos por hoy y recordad, la semana que viene publicamos el nuevo Marihuana News, el 115 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. Felices humos y felices fiestas.